a continuación vamos a hacer un segundo ejemplo de la aplicación de la ley de senos para encontrar los lados del triángulo en este caso tenemos un triángulo obtusángulo ¿Por qué obtusángulo porque tenemos un ángulo obtuso el ángulo de 110 tenemos otro que es de 20 grados y un ángulo alfa que en este momento desconocemos y vamos a Decir que, bueno, el lado que está al frente del ángulo de 110 es igual a 105 metros. Por un teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, entonces con esto podemos encontrar el ángulo alfa. Vamos a decir el alfa más el ángulo de 110 grados más el ángulo de 20 grados. Esto tiene que darnos 180 grados. Alfa más 130 grados es igual a 180. 80 grados. Bueno, entonces concluimos que el ángulo alfa debe ser 50 grados. Esto utilizando el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Con esta información vamos a encontrar ahora el lado A y el lado B. La ley de C nos dice que el seno de 110 va a estar dividido entre el lado que está frente a él, en este caso 105 metros. Esto es igual al segundo ángulo que vamos a decir que es el de 20 grados. Y esto va a estar dividido entre el lado que está frente a él, en este caso A. Finalmente, eso va a ser igual a seno del ángulo alfa. Pero ya nosotros encontramos alfa y eso es igual a 50 grados. Y esto va a estar dividido entre el lado que está al frente, en este caso B. Dada esta información, esta es la ley de senos, eso es lo que nos menciona. Vamos a utilizar las dos primeras fracciones para encontrar el lado A. Utilizando lo recíproco de estas fracciones, vamos a tener así, 105 dividido entre el seno de 110 grados. Esto va a ser igual a dividido entre el seno de 20 grados. Despejamos y entonces seno de 20 vamos a pasarlo a multiplicar al otro lado de la igualdad. Decimos entonces que seno de 20 grados que multiplica a 105 dividido entre el seno 110 este sería el valor de a esto lo vamos a hacer con la calculadora seno de 20 grados esto multiplicado por la fracción 105 dividido entre el seno de 110 38.21 68 Concluimos entonces que A es igual a 38.21 De la misma manera vamos a encontrar AB Para encontrar AB utilizaremos la segunda y la tercera fracción Colocamos el recíproco y ya nosotros conocemos el valor de A A es 38.21 dividido entre el seno de 20 y esto es igual a B dividido entre el seno de 50 grados. De la misma manera hacemos el despeje, quedaría que seno de 50 multiplicado por 38.21 dividido entre el seno de 20 grados, esto es igual a B, lo hacemos en la calculadora, seno de 50 que multiplica a la fracción 38.21 dividido entre el seno de 20, se nos da como resultado 85.58 con esto encontramos los dos valores tanto del lado A como del lado B, en los siguientes ejemplos vamos a encontrar los ángulos internos del triángulo, dado los lados de este, todo utilizando la ley de senos.